Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bueno, aquí estoy haciendo el nuevo unboxing de mi nuevo micro que es la audio técnica modelo exactamente ATR2500 USB. Y bueno, es un micrófono USB de condensador cardioide. Y quiero decirles que me parece un excelente micrófono y que no me cuesta más allá de 180 dólares a nivel mundial. Es un micrófono excelente, en serio. Excelente, hasta la vez que lo utilizaba me da muy bien. Y qué bueno que ya me escuchan muy bien, ya no me escuchan con la pequeña ruido o frecuencia que hacía. Que hacía un pequeño dog que me enloquecía y me irritaba mi voz. Y bueno, eh, quiero decirles que el funcionamiento de este micrófono. Es totalmente plug and play, es un excelente recorder y bueno, eh, no se requieren de controladores especiales ni nada por el estilo. Además de eso, es ideal para podcastings y grabación de estudios domésticos. Y como yo tengo mi pequeño estudio doméstico, mentira, <risa> no. Eh, es de fácil grabación y bueno, también se pueden grabar en exteriores y también lo que es en voz en off. Bueno, es de conector auricular incorporado y un control de volumen. Eh, quiero decirles también que su resolución exactamente es 16 bits y tiene una frecuencia de remestreo de 44.1 a 48 kHz. Y bueno, quiero decirles también que es compatible con Windows y Mac, excelente, en serio. Esto es único y se, se lleva el oro este micro. Mentira, no, es el primer micro exactamente que tengo así y que lo utilizo profesionalmente, se puede decir. Eh, bueno. Voy a decir las especificaciones, Son, es un elemento condensador y el patrón polar es cardioide y de respuesta de frecuencia es 30 a 15 Hz. Los requisitos de alimentación es USB y bueno, la profundidad de bits es 16 bits, wow flipante en serio. Eh, ya les dije la frecuencia de muestreo y bueno, el control de volumen es auricular con control de volumen mediante botones de arriba hacia abajo, como están viendo ahí exactamente. Eh, bueno voy a guardarlo y espero que... Compren este micro, me parece excelente y bueno, eh, con este micro voy a utilizarlo para tomis, Gameplays, gameplays, Rose y tutoriales lo que se ven, espero que le den like a este video y que sigan apoyándome, muchas gracias.